¿Cómo calcular porcentajes rápido sin calculadora? El 10% siempre para cualquier valor va a ser quitar el último dígito O es decir, correrla como un espacio A 120.000 le quitas el último dígito, le quitas el 0 y te quedarían 12.000 Ahora, el 20% es el doble del 10% Sería el doble de 12.000, de una 24.000 porque es el doble de este El 5% es la mitad del 10% Sería la mitad de 12.000 Ya de una vez serían 6.000 el 15% pues suma el 10% más 5% porque 10 más 5 es 15. 12 más 6 18. Y eso lo puedes hacer con cualquier número. Aquí lo hicimos con 120.000 como ejemplo y ya sabes cómo hacerlo sin calculadora. Porcentajes. Porcentajes.